Un eclipse total de luna, o mejor conocido como luna de sangre, cautivó a toda la República Mexicana, pero también a gran parte del continente americano. El eclipse comenzó la noche de este domingo 15 de mayo y se extendió hasta la madrugada del lunes 16. La luna se tiñó de rojo y se mantuvo con una hermosa tonalidad durante una hora 20 minutos. El próximo eclipse total de luna, de iguales características, ocurrirá hasta marzo de 2025.